en vuestras manos Señor, encomiendo mi espíritu. ¿Quién sabe si esta misma noche llamaréis a mi alma? Por lo que a mí toca, os ofrezco desde ahora el sacrificio de mi vida. Disponed de ella, hágase vuestra voluntad y no la mía. La esperanza que tengo en vuestra misericordia, me hace descansar y dormir en paz.